Guárdame la pista, trae limón en ibrimiel. Yo voy a tirarle el coro para dejarle de caer. La misma dijo un pajarito <tose> que era un cocatiel. Que te gusta, sucio como yo y mecánico taller. <tose> Dime a Bell, yo la quiero pa' panel. Pa' que un lupa, le cago sólido en ese panel. Si eso Tomatito me quiero ser tu perrito fiel. Pa' clavarle un par de clavos sólidos en ese panel. Que la pista está bien dura, la claro te va a hacer. Pa' clavarte un par de clavos en ese panel. Te voy a dar con el martillo y el carpintero Ay. hasta que se doble la Somos lo